No sé, Rosa, si queremos pasar a la siguiente. Sí, sí pues eh, sigo yo en esta parte, si os parece. Simplemente, como ya hemos ido comentando más o menos todos los pasos, me gustaría eh, enseñaros una pequeña demo eh, para que veáis las diferentes herramientas que utilizamos y que se pueda ver un poquito. ¿no? Eh, como acaba de comentar Marco, tenemos una primera parte de videojuegos, que tenemos dos videojuegos diferentes que nos sirven para evaluar, por un lado, Evaluar eh, cómo utilizan los menores la tecnología y, por otro lado, cómo se relacionan y el sociograma del aula. Esos dos videojuegos que os enseño ahora. Posteriormente, utilizamos la, eh, la inteligencia artificial y este mecanismo de Machine Learning para diagnosticar y eh, terminamos capacitando con esa unidad didáctica. ¿vale? Os enseño un poquito los dos primeros videojuegos. Eh, voy a pasar un vídeo, vamos justo a todo el tiempo, entonces voy a intentar eh, pasar eh, el vídeo. Esta es la primera parte, una herramienta que la herramienta que utilizamos, el videojuego, que nos permite eh, ver cómo se relacionan los alumnos entre ellos en el aula, crear el perfilado y crear el sociograma. El profesor entra aquí, tiene su panel de mando en el que puede crear las diferentes sesiones, las diferentes evaluaciones, clases, eh, alumnado, etcétera, Puedo ir añadiéndolo. Eh, el alumnado realiza su prueba, digamos, y posteriormente, a ver si puedo ponerlo aquí, fijaros, tenemos eh, por cada clase, una vez realizada la prueba, tenemos tres cosas diferentes. Tenemos el sociograma del aula, cómo se relacionan, que os lo enseño ahora mismo, un informe general por cada clase, donde nos habla de las relaciones, pero más a nivel de clase, y luego siempre tenemos el informe concreto de cada uno de los alumnos, ¿vale? donde nos dan datos en concreto de uno de ellos, en base a lo que nos han contado y en base a lo que el resto de la clase nos ha contado. La parte del sociograma, si os fijáis, vemos eh, todos aquellos que han participado en esta evaluación, eh, los vemos en forma de sociograma, y tenemos dos perfiles diferentes: la parte del sociograma de amigos, digamos, eh, y el parte, la parte de rechazados o enemistados. Eh, cuando hablamos con ellos y les preguntamos, se les pregunta por un lado, ¿cuáles son tus mejores amigos? Por otro lado, aquellos que también son amigos, pero no son los mejores. Y por otro lado, es aquellos a los que eh, tienes algún tipo de conflicto, ¿no? Los rechazados. Podemos verlo aquí y el profesor, el tutor o el centro siempre van a tener. Eh, pues este diagrama con todas estas relaciones. Eh, el, bueno, este es el, el informe de la clase, lo que os decía, para que veáis un poco los datos que nos sacan. Eh, inicialmente nos saca un poco el bienestar de la clase, cómo se siente la clase, cómo se sienten ellos eh, cuando van a clase y después vemos el perfilado de cada uno de esos alumnos, cuáles son los líderes, los que ellos han seleccionado como líderes, cuáles son esos líderes que también han seleccionado como mediadores o aquellos que son eh, capaces de entrar o mediar en conflictos. Tenemos como dato importante también los alumnos que son vulnerables o los que son invisibles, que son aquellos que... Eh, están ahí en medio, no Digamos, no son, no tienen muchos amigos, tampoco tienen enemigos, pero están un poco sueltos dentro del aula. Y también eh, los perfiles propios de, de bullying eh, o acoso escolar. Son los posibles acosados y los acosadores. Todo esto siempre que sepáis que es en base a lo que cada uno de ellos dice y lo que el resto de la clase dice. ¿vale? Nos encontramos con casos de que una persona dice que le están molestando sin embargo, el resto de la clase no lo dice y al revés, una persona dice que no tiene ningún tipo de problema y hay un montón de alumnos en esa clase que dicen que a esa persona le están molestando. Entonces, siempre desde las respuestas suyas y las del de resto de la clase. La parte de alumnado en concreto, como veis aquí, tenemos un listado de todos los alumnos, tenemos ciertos porcentajes ya predefinidos ahí en este listado y eh, este sería el informe de cada uno de, de los alumnos, con esos porcentajes de ser perfil acosador, perfil líder observador o algún problema de ciberacoso y quería que vierais esta parte de aquí que es muy importante no solo eh, el tipo de perfilado que nos da si os fijáis aquí donde nos pone eh, acoso activo es un caso de acoso que se ha identificado eh, esta persona nos dice antes que manifiesta sentirse bien con lo que él no ha dicho que tiene ningún tipo de conflicto pero sin embargo hay una serie de alumnos que los podemos ver aquí todos esos alumnos han dicho que a esta persona le están molestando. ¿no? Entonces, esa persona quizá directamente no lo ha dicho, pero el resto eh, sí lo dice. Con lo que tenemos las dos indicaciones, la personal y la del resto de la clase. Eh, más abajo podemos ver pues, los amigos que tienen en común, eh, si tiene algún tipo de enemigo, los amigos que le han seleccionado también a ellos. ¿no? Bueno, quería enseñaros también aquí que eh, como centro... A ver si puedo verlo. En el momento en el que realizamos la prueba más de una vez, el centro dispone de unas estadísticas para ver un poquito el progreso, ¿no? como serían este título. Podemos ver el progreso de cada uno de ellos. Bueno, esto con respecto al primer videojuego, este que comentábamos que se utiliza para eh, medir el, las relaciones y el sociograma del aula. Quería enseñaros también la segunda parte, la que estamos desarrollando y mejorando ahora, que nos permite... Eh, evaluar eh, y diagnosticar eh, y que se centra en el mapa digital, el cómo utilizan ellos la tecnología y en recoger esos datos, vale en base al uso ese que hacen de la tecnología, cuáles son los, eh, perdón, los riesgos que, que se extraen en base al uso que hacen. Como veis también tenemos una plataforma a la que el profesor accede, crea las diferentes sesiones de evaluación eh, y posteriormente acceden los, los alumnos, cada uno con su clave en un entorno seguro. Eh, a través de esto tenemos diferentes videojuegos, en los que ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, en este en concreto para eh, adaptar un poco la parte del entorno gráfico, y una vez termina el videojuego y la parte de mapa digital, que es esta que estamos viendo aquí, eh, introducimos un poquito el tema de la gamificación para poner un ranking de los que más han acertado. Y eh, quería que vierais también cómo el profesorado tiene en todo momento, durante eh, la realización de la prueba, va viendo el progreso de todos los alumnos. Esto te sirve en el momento que se está realizando para poder ver si hay alguno que se atasca, eh, poder contactar con él, a ver si ha tenido algún tipo de problema. Podemos ir viendo aquí el progreso. En el momento que termina, a ver si puedo avanzar. Bueno, también puede revisar eh, si hay algún alumno, por ejemplo, que se atasca, pues podemos ver aquí dónde está, en qué pregunta en concreto se ha quedado y podemos ver eh, su informe detallado de todas sus respuestas. Y a ver si lo vemos aquí. Bueno, el profesorado en este caso termina la experiencia. ¿vale? Este segundo juego, lo que os decía, hasta aquí estamos. Evaluando y recogiendo esos riesgos. Perdón, que se me ha escapado esto. Así podemos pasar. Vale, a partir de estos datos que hemos recogido de estos dos videojuegos, tenemos la parte del de diagnóstico, que es lo que hacemos a través del Matching Learning, como ha explicado antes eh, Marco. Generamos eh, con esos dos inputs el informe. La, la aplicación empieza a desarrollarlo y obtenemos dos casos dos cosas por un lado el informe que es esto nos marca en base a unos niveles de exposición que definimos nosotros y que podemos ir adaptando a unos niveles de exposición de riesgos a ese aula en concreto o a ese colegio en concreto a qué riesgos está expuesto cuáles nos saltan esos sensores nos saltan la alarma de que está así y cuáles de esos se añadirán a esta unidad didáctica Además, nos genera un informe como este para el centro en el que esos datos que hemos sido recogidos se ponen y se destacan algunos de ellos, ¿no? Los que aparecen como más destacados o los que han hecho que salten la, las alarmas estas de, de los indicadores de riesgo. A ver, si puedo pasar a la siguiente. A ver si me deja, ¿eh? Vale. Y la última ya, para que veáis también la parte de la unidad didáctica. Eh, nos genera, como ha dicho Marco también antes, el, en base a todo eso la mejor capacitación posible para ese grupo en concreto y lo mostramos en, con dos formatos diferentes. Por un lado, en formato vídeo nos saca una serie de píldoras formativas eh, para mitigar esos riesgos o para capacitar y es el propio profesor o el propio colegio el que va seleccionando los vídeos que considere más adecuados. Para eh, enseñarlos a sus alumnos en el aula o en el formato que ellos decidan. Y también, además de estos vídeos, aquí estamos dando vídeos, pero muchos de ellos también tenemos eh, contenidos específicos extra, ¿vale? Para que se puedan trabajar en el aula, no solo un vídeo. El vídeo muchas veces introduce un concepto y luego se propone una actividad complementaria para conseguir eh, avanzar con este concepto. Perdonadme que me saca de aquí siempre. Pero bueno, con esta parte... Nos hemos alargado un poquito más, un poquito más de la cuenta, pero bueno, terminamos por est con esto. Si alguien tiene alguna duda en este momento, nos la podéis hacer. Cualquier pregunta, voy a revisar el chat, que creo que ha salido algo ahí. Eh, si no, tenéis nuestro contacto, podéis contactar con cualquiera de nosotros. Intentamos ayudaros en todo lo que podamos. Eh, bueno, pues esto es todo. Eh, no, no os quitamos más tiempo, que sabemos que vuestro tiempo es muy valioso. A partir de aquí, si sí, cualquier duda, pues eh, podéis eh, plantearosla eh, a través de los emails, tanto hacia la cátedra, eh, Celia, .com, como hacia Gap Inseguridad. A ver, nos comenta Arancha que quiere hacer alguna pregunta. Arancha, adelante, si quieres, ¿eh? si hables el micro, sin problemas. Sí, os decía que quizá, como si es comentando el, el tema del tiempo, que a mí no me importa contactar con vosotros y hacéroslo directamente, porque gracias a vosotros principalmente conozco este, este proyecto, que ya sabéis que, que me parece más que esencial. Pero sí que tenía una serie de preguntas, que una ya eh, me parece que la, la he, me la habéis respondido a medida que, que, que avanzaba, porque sí es verdad que en un momento, cuando ha comentado que pa, el tema de los sensores de riesgo eh, sí está viendo que se centraba efectivamente en, pues en las bondades también de los indicadores ¿no? y, el, y cómo tenemos que establecer esos indicadores barra sensores. Luego ya había preguntado a ver eh, si era un instrumento público, pero entiendo que esos sensores o indicadores son los que luego eh, habéis utilizado para eh, bueno, pues eso, como un sensor dentro del videojuego, o sea, ese no, es un, sí. no es un instrumento aparte. Sí, no, no, mira, la, la idea es... es, nosotros definimos, tenemos definidos los riesgos, eh, esos riesgos los medimos a través de una serie de sensores y un sensor, por ejemplo, para ver si ese sensor se lanza o no se lanza, se realizan una serie de preguntas que son las que se incorporan en los videojuegos. Eso es. Bueno, entonces, para... Hacer saltar o no un sensor, tenemos una serie de preguntas que son las que podemos ir adaptando. Eso, eso, eso es lo que me había parecido entender después, por eso he puesto, ah bueno, ya, ya lo voy entendiendo. Vale, eso por una parte, Y sí que me había chocado un poco, pero esto quizá es ya más de formación profesional, ya lo sabéis, desde el punto de vista más educativo, ¿no? cuando comentaba Marco que a partir de todo ello, pues ya pasa la, a la capacitación. Yo decía, a ver, ¿qué diferencia hay entre el material de capacitación? y la unidad didáctica, hay una diferencia para mí importante, pero entiendo con, por lo que tú decías ahora, Rosa, que una cosa es que entendéis esa capacitación por una parte. Puede ser una píldora, que puede ser un vídeo, puede ser un curso más largo o puede ser aquello que estuvimos viendo en ese momento, que tiene forma de unidad en la que, eh, bueno, que también tenéis trabajado. Además, ¿no? que hay unidades que son eso unidades didácticas. ¿no? La unidad didáctica es porque es el formato final, sí. o sea, el entregable final es en formato unidad didáctica, que es lo que cualquier eh, centro educativo puede conocer, ¿no?, ese Exacto. formato. Pero bueno, que también entiendo, Rosa, que además, de, que me parece muy interesante, que independientemente de que podáis eh, eh, proponer una unidad didáctica como tal, que va a llevar más tiempo, eso ya, ya lo sabemos... Que, podáis, eh, ten, que tengáis a disposición esas píldoras, esos eh, en formato vídeo, en formato como sea, uh -huh. eh, que son pues eso, para utilizar en momentos quizá más puntuales o una manera más transversal. Sí, sí, me, ¿Me deja Rosa un segundo sí, puedo, sí, sí. Eh, aclarar un concepto? Bueno, primero aprovecho para decir que eh, Arancha Ruti representa a la Universidad de Deusto y que ellos también han colaborado, eh, que es que no lo hemos nombrado y me siento un poco... Eh, en concreto la labor eh, que ha aportado el equipo de Arancha es validar que el contenido formativo está dentro del marco de competencia di digital de DISCOM. ¿Por qué? Porque lo que realmente eh, está detrás de todo esto es una biblioteca de conocimiento eh, mucho más amplia que la unidad didáctica, obviamente, que engloba dos grandes eh, patas. Eh, todo lo relativo a prevención de riesgos, como prevenir el cyberbullying, como prevenir el sexting, más las competencias digitales que tiene que tener cada ciudadano. Entonces, la, la unidad didáctica es el resultado de evaluar, de perfilar al alumnado y a los alumnos y componer, una serie de vídeos, ese es un conjunto de vídeos de toda la base de datos de conocimiento más adaptada a los chavales, que, que antes puede ayudarle en base a los riesgos que se han identificado. Ese es el, el objetivo. Y luego respondiendo al tema de los sensores, los sensores, sí, hay diferentes sensores para que identificar un riesgo, cada sensor tiene asociado un cuestionario y este cuestionario o reto es el que implementa el videojuego. Es muy sencillo. Entonces, es una plataforma muy configurable porque si mañana queremos detectar un nuevo riesgo, eh, por ejemplo, queremos detectar la orientación a, a, a carreras técnicas de las niñas. ¿no? Pues ya sabemos que hasta quinto de primaria eh, eh, no hay ninguna desviación o más o menos quieren eh, las mismas profesiones de mayor. Pero en primer o segundo de la ESO se ve claramente la desviación, porque las niñas tienden más a carreras de ciencias, no, perdón, de ciencias de, eh, bueno, relacionadas con la pedagogía, con el cuidado eh, o con las artes. no. Sin embargo, los niños van a ciencias. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber que si queremos actuar o corregir eso, hay que hacerlo entre quinto de primaria y segunda de la eso quiero decir con esto que los riesgos eh, se pueden ir implementando en la plataforma y podemos hacer diferentes investigaciones que nos ayuden a detectar cosas tendencias eh, que, que quieran bueno, eh, poner solución a ellas no a mí ya sabéis que, vamos, que, que soy pro y o sea no tengo no tengo duda bueno, pero, pero, eh, me parece de justicia por lo menos nombrar que que también bueno, bueno, pero tipo, vos, eh, colabora en esto a eso... Eh, que quede grabado porque es así además, ¿verdad? Eh, además es que, bueno, es así, pero eh, a mí personalmente esto, aun conociéndoos también me sirve, o sea, me, me ha aclarado una serie de temas, eh, fíjate, eh, yo lo que, a mí lo que me sorprende es, decíais que tenéis a más de 100, de 100 niños y niñas, me ¿eh? parece poco, pero eso es un error. Eh, son mil. Eh, realmente ah, la postra sí. se ha hecho con mil niños. Sí. El mil niños sea bueno. o sea, algún, se mil Bueno, pues me alegro. Que, digo, Porque tantas familias por detrás y tanto profesor por detrás. y si encontrarnos a eso, no puede ser. Hay un fallo. Sí. he estado muy atenta. ¿eh? Y a sí, sí, lo has estado, sí. eh, Y hay otro... A ver, me, me gusta incluso el objetivo que marcáis. ¿no? no el objetivo no es simplemente, entre comillas, ¿eh? identificar... Eh, en qué nivel de competencia digital, digo entre comillas porque es, es mucho, ¿no? se encuentra, sino eso que, que habéis dicho, identificar riesgos que pueden afectar a la convivencia. Sí, ese eso es el objetivo final. Comentabais al principio de qué importante es ser conscientes de que estamos en una cultura, cultura de ciberseguridad y que es todo esto, toda esa alfabetización de la que hablamos, etc. tiene que estar orientado a, a desarrollar eh, bueno, pues ciudadanos competentes en, en, en digitalmente hablando ¿no? Y, y ya lo último que os comento, porque ya sabéis que yo puedo hablar mucho, mucho, mucho, es he eh, visto que eh, el sociograma, entiendo que también lo hacéis a través de un vídeo, no preguntando, bueno, preguntando y luego como sea, que utilizáis una aplicación, he visto por Watson, que es, supongo que dará otras, no sé si lo habéis elaborado vosotros o eh, es una aplicación, no la conozco, ¿eh? Eh, ese justo ese, ese videojuego. Eh, realmente lo que tenemos es un acuerdo de distribución y es propiedad de IBM. Eh, eh, básicamente lo que implementa, eh, o sea, plantea retos a los chavales tales como eh, ordenan el autobús a tus compañeros de clase. quien pones cerca tuyo? quien pones lejos? O en el comedor. Son retos de ese tipo que van encaminados a elaborar ese programa y, y identificar eh, primero el nivel de cohesión el sentimiento de pertenencia que sienten a un grupo y esto es eh, especialmente importante porque es un índice, de, un índice de conflictividad futura, o sea, a menor cohesión más disposición tienen a, a participar en retos virales o a exponerse en redes sociales porque buscan esa, esa popularidad, la buscan en ese ámbito, ¿no? entonces nosotros siempre intentamos recomendar que, que parecido, se cree ese sentimiento de pertenencia a un grupo. Pero me ha parecido interesante porque no es que estemos haciendo un sociograma al uso, como hemos hecho toda la vida, sino que de distintos, eh, de distintos retos, de distintas pre respuestas que, que cada niño o niña da a esos retos, a través de esa otra aplicación se puede medir mucho más y se puede amar contra se puede contrastar datos. El que dice que se iba muy bien sí. con todos y que luego, pues, sí. a la hora de resolver los retos, pues no va con nadie, por ejemplo. ¿no? Sí. Y se pues, incorporan nuevos videojuegos pues, para medir cosas. ahora también... Eh, como decía Rosa, trabajamos en el nivel de competencia, pero el siguiente viene en la soft skill. O sea, querríamos aportar al perfil del alumno toda la información que necesita, entiendo, un profesor para hacer mejor su labor, eh, pero que no dispone de ella. O sea, entonces ver las habilidades desde el punto de vista de comunicación u otras habilidades es importante, y creo, y va a aportar. Emprendedoras, más. Roberto, la competencia emprendedora, ya sabes que hay claro, ya claro, Si también. tenemos eso, ya me, me habéis ganado otra vez. Bueno, sí. bueno, de nuevo. Lo que tiene el sistema es que nos permite ir incorporando cosas, ¿no? como decíamos, ahora mismo tenemos dos videojuegos, pero podemos ir incorporando diferentes videojuegos que nos sirvan para esa parte de evaluar y a través de los sensores, las preguntas y demás, poder eh, medir y seguir eh, aumentando ese, ese plan de capacitación, ¿no? esa unidad didáctica. Enhorabuena a vosotros y también a la Universidad Complutense que... Y ya veo que tiene esa cátedra y tener una cátedra de competencia digital y sobre todo pues para, para, para nuestros, nuestras futuras generaciones, porque es que es así. Es el objetivo, sí. Eh, identificar sí. problemas en edades tempranas que cuanto, eh, cuanto antes lo hagamos, antes podremos corregirlo. ¿no? Sí. Yo suelo poner el ejemplo de la violencia de género. ¿no? Si lo hubiéramos detectado, eh, yo sé, que hay un repunte o, o que una tendencia en edades muy tempranas, no nos costaría tanto corregir un problema como ese que llevamos 40 años y estamos en parecido a cuando empezamos. Genial, Patricia. <ríe> a ver, de esto puede salir más. Esa bueno, es la intención ya también. Ya compartiremos otro estudio que hemos hecho, Robert. Aprovecho sí. para adelantar. Hemos hecho con profesorado de educación primaria, con todo esto de la pandemia aquí en el País Vasco. Sí. Y bueno, yo me estoy adelantando, pero bueno, pues... Sí. Eh, le vamos a compartir igualmente. Interesante sobre eh, todos estos esto, temas de recursos digitales. Yo, claro, yo, yo creo que resume un poco eh, esto, el, el objetivo de CAPTA, en que ha sido siempre coordinar, eh, juntar, aunar en un mismo equipo a diferentes expertos. Que cada uno, a veces hacemos un poco la guerra por nuestro lado. Y el problema para nosotros de la brecha digital es un problema complejo que requiere que funcionemos en equipo, que cada uno aporte su conocimiento y, y su expertise. ¿no? Ese ha sido el objetivo desde el inicio, ¿no? Así se concibió GapTime y así pensamos seguir haciendo, o sea, integrar a todo aquel que quiera participar y que pueda aportar valor. Por supuesto. Adelante. Pues yo sí, es que me estoy un poco agobiado por el tiempo que os quitamos, porque sé que sois personas bastante relevantes, cada uno en su ámbito, y, y no quiero robaros más. No, muchas sí. gracias, Robert, por la oportunidad y a seguir adelante colaborando, que ese es el espíritu, por una Eficial. sociedad mejor. Eso es. Eso es que y además los niños que hoy son niños, mañana van a ser adultos y vamos a tener que convivir con ellos. O sea que es, esto no es cosa de niños, es cosa de todos. <risa> Exactamente. Qué verdad. Y que tenemos los que tenemos hijos además lo vivimos. ¿eh? Vivimos sí. los que de repente no se llaman igual. Sí, o que nos ven como marcianos porque hay tanta distancia entre lo que buscan en fin Eso es, en fin no voy a hablar no voy a hablar más bueno muchísimas gracias de verdad a todos eh, y nada eh, encantados de colaborar en lo que consideréis gracias a todos gracias. y a todas un abrazo gracias, gracias Patricia hablamos ¿eh, Robert por supuesto hablamos y nos escribimos un abrazo muy fuerte igualmente Agus adiós, adiós.